Buenas amigos y amigas de grande Premio. Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que trataremos una de las batallas más intensas que vimos en el Gran Premio de Arabia Saudita del pasado fin de semana, en la que se encontraron los dos alpinos de Fernando Alonso y el de Esteban Ocon. Pues como hemos comentado en la introducción, hoy toca hablar sobre una de las batallas más intensas que se están despertando en este inicio de campeonato y es la batalla interna, la guerra interna que se ha despertado dentro del equipo alpine con un Fernando Alonso y un Esteban Ocon que ya se han encontrado en las dos primeras carreras de la temporada, tanto en el Gran Premio de Bahrein como el pasado fin de semana en el Gran Premio de Arabia Saudita. Recordemos pues en Bahrein, lo que ocurrió en esa carrera de apertura de la temporada, en la que Fernando Alonso batió a su compañero de equipo con la clasificación, Castoriano salió desde la octava posición y Esteban Ocon desde la undécima. En carrera, pues ya desde la, desde la, después de la salida, después de la, las primeras vueltas, se pusieron noveno y décimo en, con Alonso por delante de Ocon y a partir de ahí se encontraron hasta en tres ocasiones a lo largo de la carrera, especialmente en con un Alonso que adelantaba sus paradas en boxes debido a una alta degradación en el coche del Alpine y que luego Esteban Ocon, con un ritmo que parecía bastante mejor que el del piloto español, le acabó superando hasta en tres ocasiones. Realmente eh, pues fue una, una batalla perdida en el caso de Alonso en esa primera carrera y que parecía querer recuperar en Arabia Saudita. En Bahrein las posiciones terminaron finalmente bueno, con Ocon, séptimo y Alonso cayendo al noveno lugar. Y en Arabia Saudita pues, tuvimos una clasificación bastante buena esta vez. de Esteban Ocon con la quinta posición de salida y con Fernando cayendo al séptimo lugar. En carrera pues George Russell aprovechó poco después de la primera, de la primera vuelta para adelantar a Esteban Ocon por esa quinta plaza. Y después detrás teníamos a un Fernando Alonso que parecía venir con bastante más ritmo. Eh, realmente fueron esas primeras vueltas eh, a partir de entre la 5 y la 17 que se encontraron en varias ocasiones tanto Esteban como Fernando Alonso con una defensa muy agresiva del piloto francés que incluso hizo poner las manos en la cabeza a los integrantes del equipo y con un Alonso que tuvo que tener los reflejos bastante Límite para evitar un choque entre, entre compañeros de equipo, lo que realmente hubiese sido una fatalidad completa para los intereses de, de Alpine. Fernando Alonso finalmente consiguió adelantar a su compañero, pero con le intentó devolver la partida en la siguiente vuelta. Todo eso perjudicando en cierta manera al equipo, dado que pues se podría intentar o se podría haber intentado alcanzar a George Russell, un piloto que pues, con el Mercedes no parecía tener un ritmo mucho mayor que el Alpine, por lo menos con Alonso, que venía más rápido en ese inicio de carrera, y realmente la lucha les hizo eh, perder toda opción de alcanzar al Mercedes, incluso teniendo a Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, justo detrás, peligrando esas posiciones. Incluso la FIA tuvo que intervenir, los comisarios tuvieron que intervenir en... En esa, en esa batalla, puesto que Esteban Ocon, en una de sus defensas, se saltó la primera curva, saltó la chicane y mantuvo la posición por delante de Alonso, algo que hizo que eh, dirección de carrera pidiese que, que devolviera la posición. Finalmente, pues, después de un rafe bastante intenso y que puso prácticamente todos los espectadores de pie, eh, Alonso acabó pasando, acabó cogiendo un poco de ventaja después de la parada en boxes. Incluso puso coches por en medio con, con Esteban Ocon, pero finalmente un problema mecánico dejó al asturiano fuera de combate sin poder eh, llegar a esa sexta posición, que era bastante factible conservar, viéndolo cómo terminó las cosas, y con un Esteban Ocon que acabó con esa posición final en carrera incluso eh, ganándole la partida a Landon O'Reilly en la última vuelta, en una otra batalla bastante al límite. ¿Tendremos más batallas como esta? Pues puede ser que sí, con un alpine que va a parecer ir a mejor y con un jefe de equipo de, del equipo de alpine que ha dejado claro que tienen carta libre para luchar durante todo 2022.